Canto para dar que decir, par no más, para aulas tan cual que es en tu cama. Canto para contar que andan cantando, para contar que ando, para compartir nuestras entrañas, tanto para que las ideas vayan. Porque entre verdadero y falso se esconden bagualas y cantos. Canto color incolorado. Este cuento se ha acabado. Damos ni a Obedecemos callada Canto Porque la voz se nos escapa Canto Porque la indiferencia esclava Canto